documento está ahí y yo también o sea, voy a ser como muy breve y muy sintética. Eh, lo que pretende es hacer un recorrido sobre lo que supuso en el momento en el momento de mayor desborde en Podemos, desde el momento de mayor desborde en Podemos eh, cuando en 2015 eh, pues la gente entendía que el municipalismo era crucial y era una, una herramienta necesaria también para cambiar. Eh, por pues las condiciones materiales de vida eh, de la gente, en, en, de sus vecinos y vecinas, desde la institución más cercana, que son los los ayuntamientos y que, además, nosotros hablábamos de municipalismo porque política local se ha hecho siempre, pero entendíamos que el municipalismo abarca mucho más allá de la propia institución y que eh, tiene que ver pues con esa política municipal, con esa política que se hace en los pueblos y en las ciudades, eh, que, eh, que no solo la hacen sus representantes públicos desde la institución, sino que la hacemos... Cada día, en nuestra cotidianidad, eh, por la gente que habitamos, la, las ciudades y los pueblos, eh, organizándonos en las ampas de nuestros coles, tratando de modificar pues cómo, cómo es la educación pública, eh, no solo en el ámbito municipal, pero que tiene una traslación en el ámbito municipal, eh, las asociaciones de vecinos que tratan de incidir en la política que se hace y que se lleva a cabo en su barrio, las asociaciones ecologistas y demás. Y por eso hablábamos de municipalismo y no tanto de eh, política local. En 2015 la gente se organizó de manera muy diversa y aunque, bueno, pues, aunque podemos tener experiencias... Pues diversas también en los municipios, algunas con mejores aciertos, otras con. con bueno, porque han salido con más dificultades y también con más contradicciones, eh, si bien eh, ante la desobediencia a eh, Podemos no se presenta a las municipales, eh, generó una red de eh, sinergias y nuevos afectos que, eh, pues que la gente mm, en sí misma se organizó tanto para. Eh, pues, para presentarse a las municipales, ya digo, ¿no? en, en, en distintas formas, incluso algunas eran primeras experiencias de confluencia, como para después eh, pues eso, crear eh, sinergias eh, entre aquellos que estaban en la institución y fuera de la institución, compartiendo la experiencia y el aprendizaje que suponía pues, estar por primera vez enfrentándose a lo que eh, conlleva esta, eh, ese cargo público en el en los ayuntamientos. Para nosotros esa experiencia fue enriquecedora y, bueno, con lo que se hace en el documento también, un recorrido desde cuando, en la Segunda Asamblea Andaluza, la apuesta que hubo por, eh, por pensar municipalismo como eh, una herramienta fundamental que permita cambiar nuestra vida, la de nuestros vecinos y vecinas, y como bien se ha dicho, no lo pensamos como una, como las la, la matrioscas, las muñecas estas rusas, ¿no? en la que una contiene a la otra. La política no termina, en mi, es, es fundamental, el arraigo territorial es fundamental la política municipal pero no termina en el eh, término municipal de mi ciudad o de mi pueblo. Es necesaria la construcción también de comarcas, es muy necesaria la, la, la vista puesta de momento y mientras estén en las instituciones, pues con lo que ellos representa también para los municipios menores de 20.000 habitantes y la política en el medio rural y es muy fundamental eh, que, los, que sean los municipios quienes construyan la política que se lleva a cabo eh, en Andalucía y de Andalucía al conjunto del Estado y de ahí pues, al mundo eh, y bueno, poner en valor mmm, la, el, el trabajo que han hecho lo, los concejales y concejalas en este tiempo pero también aquellos que le han acompañado para, ya digo y termino eh, para nosotros es fundamental el, entendemos fundamental el municipalismo entendido desde eh, pues, un concepto amplio y en ese sentido hablar de municipalismo solo no, no se entiende y, y es insuficiente eh, y por eso eh, el documento pretende adherirse a otros muchos documentos que, ha, que han presentado compañeros y compañeras en esta conferencia y bueno, en este caso concreto eh, la adhesión al documento de Teresa Rodríguez Muchas gracias